Hola chicas, buenas tardes. En mi caso, bienvenida y bienvenido a susurros del Papel. Ayúdame, everyone. eres mi única esperanza. Mira, es que estoy haciendo porque ya os enseñé el vídeo de lo que me mandó la colaboración de Panalisa y entonces estoy haciendo estos donuts. Estos son las piezas que vienen. Tiene esto. Que puede ser adornitos para encima del donut, esto igual, esto que son unas virutitas para encima del donut y esto que es igual que esto. Pero esto tiene un poquito de forma y esto tú lo esparces, ¿vale? Como el que echa sal o las virutas. Bueno, pues estos son las piececitas chiquititas que es que yo las tengo apartada para no perderle En la mesa de una carrera hay de todo y después cuando va a buscar algo, yo siempre, mira, siempre hay cosas que tengo delante. Pero hay veces que estoy trabajando, por ejemplo... Está buscando esto no quería bueno, no lo podéis imaginaros, ahora parecido, está aquí encima, ¿eh? pero como no la veo, pues, pues no la uso. Bueno, quería enseñaros eh, cómo hago cómo se hacen las donas o los donuts eh, eh, Esto es un glaseado, hay dos tamaños, este es más chiquito, ¿veis? Y este que es más grandote. Hay dos clases, ¿vale? Después está este que está mordidito. Y este sería el glaseado que se le puede poner a cualquiera. este, a este, lo podéis poner donde queráis. Y esto, que también es como si lo hubiésemos echado un chorreón de glaseado Vale, yo lo voy a enseñar que lo tengo otro que lado Mira, este sería A ver que tengo aquí un trocito oscuro Que a lo mejor aquí se ve mejor ¿Veis? Este sería este ¿Vale? Y... Mira, después no encuentro la almohadilla Mira, donde hay almohadilla de, de tres dimensiones No sé, sí, esto es... El gran batabum Mira, ¿veis? y después este que os he enseñado antes que era el troquel mordido pues he hecho en esta goma eva uno en cartón dos de goma eva dos en cartón y dos eh, en goma eva blanca que lleva aquí brilli y eh, yo la quería así mate vale pero no no me queda yo tengo de todos los colores menos menos de esta mira esto es que no lo podía quitar porque me voy a cargar, bueno, ya me la cargaba. la era, bueno, menos mal que esto va dentro y no se ve. Lo que estaba diciendo. Y el blanco, pum, creo que ya no me quedaba más, me quedaría un trocillo por ahí, no sé. Entonces, vamos a, vamos a formar uno de los... Uno de los donos. Ah, por cierto, que también tengo otro que aquí. Este no es. ¿eh? Este es este que ya lo he sacado porque tengo algunos hechos que ahora os enseñaré. Veis, aquí tengo otro que en fresa y aquí, bueno, quedan dos todavía hay más. Quedan más. Ahí tengo chocolate, veis, que son los fideitos que yo lo he lado en goma eva. ¿eh? Entonces, yo lo, lo estoy montando así cojo este donut base de chocolate cojo mi cartón y lo pego este con este y este con este ¿vale? que sería por arriba y por abajo el donut, entonces cojo mi pegamento y y lo, y lo pego esto es de las tapas de de unos papeles de navidad, de, creo que eran de, sí, de Teddy, que era muy monos, pero bueno yo como todo aprovecho no quiero nada, entonces esto lo pego aquí, intentando que el bocado pues quede tal cual, ah ya sé, no, eh, no es por ahí tendría que haberlo pegado, a ver este, este, sí, porque es que lleva un piquito Vale, pues este lo pego aquí Es que, ya lleva ese piquito que el otro no concuerda ¿Ves? Así ah, Esto estaría aquí pegado Que ahora sí, va perfectamente bien Tengo que deciros que, que todos entran en la, en la side Entonces pues lo troquelamos Yo pensaba que ya la había troquelado Y ahora trabajo doble Pues mirad, chicas, no tengo más goma en la de esta Entonces esta la he hecho con un restillo que me quedaba Y, era esta ya la he troquelado Estaba aquí pegada Y esta iría aquí ¿vale? entonces ahí se nos va una cosa rara pero lo rellenamos con otra cosa y el otro lo que le voy a... ya tengo este aquí ¿veis? pegado este lo pongo aquí que lo voy a pegar ahora mismo y el otro pues medio de chocolate y medio de fresa ¿qué más da? si sí, queda muy chulo la verdad es que sí mira que este lo pongo así a ver este lo voy a pegar aquí así que este sí queda bien el suyo ¿veis? ya está pegado Vamos a dejar que se seque. A ver. Este que es el del mordisco. Igual. Vamos a pegar una goma eva con la otra. Uy, es que también es más lento. Así. Aquí iría la goma eva pegada. ¿Veis? Aquí va a ir la goma eva pegada. Esta de brilli brilli. Que si se ve brilli brilli por ahí, pues la salivilla de haber mordido el, el dono. Y este que lo voy a poner aquí. voy a pegar este con perdón, este con este y este con este que se va a ver un poquito de blanco pero bueno, no voy a ponerlo otra así, así, no se puede decir que sea así pues lo voy a pegar así que se va a ver un poquito de blanco por ahí pero bueno, no pasa nada eh, voy a echarle la pringa ahí esto lo pego ahí así Ahora. y este ah, este que tenemos que la esta parte de chocolate y la otra de, de fresa bueno, pues este lo pego ahí y luego le vuelvo a echar por aquí eh, pegamento ¿Ves? Y lo pego Y lo pegamos encima de este ¿Ves? Tampoco se nota mucho además Como le tengo que hacer el agujerito de ley Y le pasé el laberito, ¿ves? Y quedarían tal cual Bueno, este Estaría listo y ahora Vamos a troquelar Aquí El otro lo vamos a troquelar por aquí El del bocado El del bocado Ojo, Aquí, lo estoy poniendo ¿eh? Aquí aquí hay que ponerlo en el centro le pongo el bocadillo arriba y vamos a pasar no sé si pasará porque por aquí queda una rebaja de goma eva muy grande pero bueno después dice mercedita que es más fruta con arajo venga ya está pasando Y ahora, como el hecho el, es que con el, bueno, el ventilador y el aire acondicionado se va a secar, en menos que canta un gallo. Mira, esto lo voy a poner ahí, así veis. Lo voy a pegar ahí y ya se disimula. A ver, que no sé si lo estáis viendo. Aquí lo voy a pegar ahí y ya se disimula el, la cosilla esa que, que le hemos puesto. Que vamos, que se ve ahí un, un de estos, ¿vale? y ya tendríamos, veis, este dono, así, ahí, ¿sabes qué es lo que quiero? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta al hormiguero, ¿Sí? Pero no, lo que quiero es que esto se quede así, vale, ahí. Os estaba diciendo que tengo virutitas que os enseñé en un vídeo anterior que compré en un bazar las virutillas esas que parecen para de los dulces de los de estos, pero como en este troquel que me mandó Panalisa eh, viene para hacerte tus propias virutitas. Yo la he hecho de goma, Eva, porque eh, me gusta que queden así como más gordillas, ¿eh? pero la podéis hacer en papel si queréis. A mí que pues me gusta que que se hagan ¿ves? así y así este ya está ahora saco de hecho y la mezclo no con la otra sino de dos colores son trocitos ¿eh? de goma de eva que tengo por aquí por eso no los tiro porque me da pena porque de aquí salen las virutillas se pone aquí, y tenéis, y tenéis virutas, las que queráis y una que comprar y voy a tocarla. así, ¿Ah, es que ni la haya clavado. A ver, una cosa tan chica mira, veis, y salen, pues, las que salgan veis, aquí hay una mira esto con los trocitos así de goma eva, cualquier mejilla eh, esto no vale para nada, pues mira, sí que vale porque después, pues no hace la vida hermano es ¿no? veis, parecen de rata <risa> es que me lo recuerda la la que es verdad que me la recuerda. De ratones, de ratones, de ratas, de vale, no, no, no, no, no. eh. Bueno, no penséis eso, que no he dicho nada. ¿Ve? Uy, que se me ha colado aquí un, un rabillo de esto para tirarlo. Eh. Y ya pues tenemos un, un montoncillo. Una, podemos seguir troquelando todas las veces que no grabamos, porque paso eso tenemos el tropel. ¿Vale? Y, y yo, pues nada, voy a troquelar alguna más en Rosic, en rosita también digo. Pues. Esto es una colaboración con Panalisa, Panalisa. ¿eh? Pero me encantan. La verdad es que este troquel me ha gustado un montón eh, Yo lo vi en, en AliExpress, los que ellos tienen de muestra Y los míos son cien veces más bonitos, no por nada, pero que es verdad Está feo que yo lo diga, pero lo siento señores de Panalisa Pero me gustan más los que yo he hecho que los que ustedes ponen de muestra Yo creo que quedan más bonitos, Mira. Yo sé que el miedo lleva a comprar y el no comprar a precio alto nos lleva Hola. a la madre eres mi única esperanza bueno pues más o menos no a ver este fue el primero que hicimos si sí, no que este fue sí. pues entonces ahora cojo y aquí por ejemplo cojo un palillo de esto voy a coger el palillo que queráis ¿ves? y voy echando pegamento con la parte gorda por aquí ¿ves? yo se lo he hecho por todos lados ahora hay que vamos esto lo quito y mm, vamos pegando. Al principio lo eché a, a, al albedrío, al vale, donde caiga, cayó. Así. Ah, eh, yo tengo también que le, le he echado alguno de esto Porque para darle un poquito de brillo Igual, se la aplasto un poquito ahí ¿ves? Ahí, le pongo, pues no sé cómo explicaros esto es del Teddy esto que parece confeti, pero no, pues son papelillos. Tal cual, ¿vale? Entonces, por este lado llevaría esta cobertura y por este lado llevaría este glaseado que también se le puede echar por aquí fideos si queréis y este sería el de fresa que exactamente más de lo mismo mira, por ejemplo aquí vamos Ay, es que este vamos a echarle por encima algún algunos fideillos Así. Ah, pues ya está. así, así, bueno, pues esta es, ve Así quedaría por aquí y por aquí, pues le echaríamos. Ah, por aquí le echaríamos de otro color. Bien, ya tenemos este, ¿no? Entonces yo ahora lo que hago, cojo el glossy y le echo una capa de glossy por todos lados. Así me veo el glossy como me lo veo, todo hay que decirlo. este es otro de los modelos veis lleva el glaseado lleva él el, el glossy también ya está seco por los dos lados uno por aquí y este de otra manera por aquí veis error que yo le metí cartón en vez de en goma eva y entonces se ha quedado aquí eh, bueno como si fuese galleta no se ve pero me gusta más hacerlo de goma eva claro que si estamos también como que no encontramos la goma eva por ningún lado pues pues ya me contaréis después le he colgado aquí aquí lleva una fresa ve una fresa del color del dono un, un chirimbolo de esto que lleva pelito no es, un, es una bolita con pelito porque no es blandito como los pompones y un chupachu de fresa también ¿Veis? Y esto pues se coge de algún sitio, si no llevará tantos pelos, le que le eche una muñeca de pelo. Ahí, ¿veis? Y se puede colgar pues del bolso, de donde queráis, ¿veis? Este es otro que lleva la cobertura de chocolate, ¿veis? Igual, lleva glossy, por aquí lleva cobertura, ¿ves? Y por aquí también. Y aquí le he puesto la cadenita en vez de dorada. Este lleva ya las cositas estas que os he enseñado. Eh, se la he puesto en rosa y le he colgado dos lacitos, un cascabel, dos caramelos, un corazón así plateado y después, pues, florecitas con cuentecitas, ¿veis? Y creo que, que ha quedado también muy chulo. Este lleva un cascabel rosa. Aquí le he puesto un trocito de encaje. Bueno, pues... Más o menos, pues así como queda. Esto, mmm, esto es muy bonito porque queda muy bonito, pero a mí tantos pelitos me ponen muy nerviosa. Suscríbete. Porque se meten por todas partes. No vea tú para hacer la moña con, con, con tanto pelos Dale, dale. ¿Eh? Así. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Y. arriba. Y ya, pues, Con esto me despido os pondré fotos de por instagram de cómo queden los otros dos porque eh, ya no me va a dar tiempo a vamos a adornarlo porque ya está todo hecho ya es he, eh, adornar con él en la cadenita con los chimajos colgando y se ha terminado entonces no me va a dar tiempo a hacerlo pero bueno ya para muestra el botón habéis visto este se va igual le colgaré así caramelito chupachú y cosas de estas y, y ya está muchas gracias para por haber contado conmigo para esta colaboración porque de verdad que este troquel entre otros ya os he enseñado el de la que también he colgado fotos el de la ¿Cómo es? Soda pops, Soda pops y, y el de el de Soda pops y el otro ¿cuál era? Está en Instagram eh, que lo enseñé ya creo que lo enseñé en el canal y, y ahora pues vamos a por esto creo que un detalle muy bonito muy gracioso muy gracioso a los niños les va a encantar y ya está solamente falta decorar eso y chimpum y pum y chimpum se acabó <ríe> Espero que os haya gustado Y si es así Analisa Craft tiene el troquel No es caro No es caro Para la gente que lo compráis por allí Aquí me saldría una barbaridad Por eso eh, Gracias a Gema Gema gema de, de canal de Kabubi Scrap que ya me ha dicho que, que compre lo que quiera y que se lo mandan a su casa y la mujer la verdad que, que la pobre y entonces he hecho un pedido porque me, me he quedado sin char entre las poques los álbumes los roscos y alguna que otra cosa más que ya veréis cuando lo suban las dueñas al canal pues me estoy quedando ruchi de, de me estoy quedando ruchi de, de colgajo y entonces pues he pedido unos poquitos y la mujer me ha dicho pídelo a mi casa así que y ya está nos vemos pronto si es que queréis y si no también porque por aquí me vais a ver aunque no entréis a ver el vídeo <risa> y ya está disfrutad mucho del verano de la vida que son se pasa corriendo y que, que los problemas no hay que buscarlos que vienen solo solito solo y mientras podáis y no tengáis ay que es que no que tengo que ir a comprar que tengo que... nada, primero disfruta y después ya lo demás chicas un beso, cuidado, chao de y de lujo, sonrisa puesta en rosa. una lata tunear, un álbum nuevo siempre podrás diseñar, porque tú, tú, tú, a mí scrap, wing of the scrap, wing of the scrap, wing of the scrap.